Comienzo de nuevo dejando el pasado Olvidando los hechos que me han marcado No tiene sentido volver hacia atrás Porque de nuevo vuelves a empezar, empezar. Todo comenzó por un simple error Algo cambió todo mi alrededor De cero quiero empezar Y no volverme a equivocar Aunque ya es algo normal no Quiero que vuelva a pasar me marché de un lugar donde no podía estar, no podía pagar ni siquiera mi hogar. Echando el trabajo me quedé sin saldo, me fui a un banco y me echaron de inmediato. ahora estoy en un lugar mejor, con más gente como yo. Y aunque no tenga techo, sigo siendo alguien de provecho. Tercero, quiero empezar. Volverme a equivocar, aunque raya es algo normal, no quiero que vuelva a pasar. De cero quiero empezar y no volverme a equivocar, aunque raya es algo normal, no quiero que vuelva a pasar. Que no vuelva a pasar, no vuelva, pasar vuelva, sal, sal, sal, sal. sal.